Muy buenos días, Luciana. Buenos días, Hugo, y buenos días a toda esa teleaudiencia maravillosa que se levanta tempranito por la mañana para sintonizarlo. Las gracias al Todopoderoso que nos da la oportunidad de venir acá a hacer comunicación de calidad para todos ustedes. Eh, esto es Diálogo Matutino y apenas comienza. Y para oficialmente iniciar nuestro programa de hoy, pues iniciamos con nuestra frase del día. En Apocalipsis 3, del 15, versículo 15 al 16, dijo la palabra, o dice la palabra, conozco tus obras, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio y no frío o caliente, voy a vomitarte de mi boca. Dice la palabra que usted no puede ser tibio, ni, ni frío, o sea, no puede ser tibio, sea frío o sea caliente. O sea, que usted no puede estar con dos reinos. O usted está en lo correcto o lo incorrecto. Y como dice la palabra, todo aquel que sea tibio será vomitado de la boca. Y con esto, pues pasamos a las económicas del día de hoy. El día de ayer en los mercados internacionales, el oro, la onza de oro Troy, aperturó las operaciones a 1,282 pesos con 20 centavos dólares y cerró a 1,284 dólares con 80 centavos. La libra de plata se cotizaba a 16,670 dólares y cerró a 16,676 dólares. El barril del petróleo, el West Texas Intermediate, costaba en el día de ayer 51 dólares con 64 centavos cuando aperturaron las operaciones y cerró a 51 con 67 centavos. El gas natural se cotizaba en el día de ayer a 3,018 el metro cúbico y cerró a 3.007 en el día de ayer. Eso es todo lo que tenemos por el día de hoy con Las Económicas. Luciana, ¿cómo te sientes? Me siento maravillosa, Hugo, gracias al Padre Celestial. Luciana, viendo diariamente cuando uno pues lee la prensa escrita o en televisión, pues se encuentra con un sinnúmero de acontecimientos que están sucediendo ahora. No solamente aquí, en la República Dominicana como país, sino en el mundo. En el día de ayer, un joven eh, se trancó en un vehículo y se quitó la vida. Tuvo eh, hasta tu, La semana pasada, por una herencia, un joven mató cuatro personas. Apareció una niña ahorcada de 10 años. Y yo creo que ya eh, eh, tenemos que empezar a filtrar la información, este tipo de noticias negativas. Eh, deberían regular eso y ponerle una hora a eso, porque cuando usted se levanta por la mañana, eh, con lleno de energía positiva, con ganas de, de, ver, de, de irse a trabajar, de ganarse el, el moro para sus hijos, y lo primero que usted, de que usted pone la prensa, eh, las noticias matutinas, lo primero que se encuentra es con eso, con muerte, destrucción, malas noticias. Entonces, usted lo que está sembrando en su mente para todo el día es ese tipo de información. Así que yo creo que hay que crear conciencia. Y a la misma gente, Luciana, de que estamos viviendo en tiempos difíciles, Tuviste lo que pasó en Las Vegas, Nevada. Oh, sí, atroz. Wow. Es lamentable. Vemos que cada día se incrementa la suma de las personas que se suicidan y también de las personas que cometen actos terroristas. Y es la verdad lo que tú dices. Realmente también... El resultado que les da la ley a esas personas quizás es lo que hace que las otras personas continúen haciendo lo mismo. Ya es hora de despertar con noticias un poquito menos crueles, porque lamentablemente las positivas son pocas, pero darles esa prioridad que en verdad necesitan esos acontecimientos que son positivos y que nos van a dar un poquito más de armonía al trascender de la vida. Así es, eh, mira cómo, por ahí tenemos la foto, Master. por favor enfócanos la foto del sospechoso del ataque de Las Vegas, un rubio. Hasta ahí. ahora 510 personas heridas y aproximadamente 60 personas que fallecieron. Un rubio este que tiene un, un, un trago en la mano con una joven morenita, ese, mírenlo ahí, ese es el... El que fue identificado fue muerto en el instante. Y miren cómo ese señor tuvo que haber estado lleno de mucho odio y de mucha maldad en su corazón. Un elemento de 64 años que supuestamente era parte de las Fuerzas Armadas. Es decir, que esos militantes que llegan de esas guerras se deberían de poner en tratamiento psicológico de inmediato porque si nos ponemos a ver todos los actos terroristas que han habido en el pasado, podemos identificar que la mayoría de terroristas son personas que han sido militares y han defendido los Estados Unidos y luego vienen con una situación bien difícil y bien lamentable como esta. Según el video se puede ver que suena como si fuese un helicóptero, pero es un arma que es... Que dispara de manera automática. Y no se sabe cómo personas que pueden tener un trauma pueden tener un dominio de esa arma. Me parece que eso es una inteligencia ya del país. Mira, ahí vemos cómo la gente corre. Vamos a escuchar las imágenes, Master, por favor, de los que Estados Unidos. Vuelve a ser conmocionado por un tiroteo que dejó al menos 58 personas muertas y más de 500 heridos la madrugada de este lunes cuando un hombre abrió fuego desde el piso 32 del Hotel Mandalay Bay contra una multitud que asistía a un festival de música country en un recinto al aire libre en Las Vegas, Nevada. La policía identificó al tirador, quien se suicidó antes de que ésta entrara a la habitación donde se encontraba. Hemos tenido todavía sus antecedentes, pero hemos ubicado muchas armas en, el, en la habitación que ocupaba y será muy largo esta investigación. También estamos trayendo todos los recursos del FBI para asistirnos, en particular sobre los defensores de los testigos y para procesar la escena del crimen. Los heridos fueron trasladados a diferentes hospitales de la ciudad, 10 de los cuales se encuentran en estado de gravedad, según las autoridades. Mientras algunos testigos narran los momentos de terror que vivieron. Todos estaban uno encima del otro tratando de, de salir y seguían llegando los disparos y estábamos tirados, había un hombre ahí al lado que le dispararon. Yo veía mucha gente en el piso, mucha gente lloraba, mucha gente lloraba, eh, salíamos por un lado y el pánico era más fuerte cuando tú sentías que ibas a encontrar la salida y justamente venía gente corriendo, o sea, lo primero que a, a ti se te pasa por la cabeza es... Nos, nos encerraron, nos acordonaron y hasta aquí llegamos. El presidente Donald Trump calificó el acto como de pura maldad, al tiempo que agradeció a la policía de Las Vegas y a los socorristas por ayudar a salvar tantas vidas. Voy, voy a ir a Las Vegas el miércoles para reunirme con las autoridades, con los socorristas y las familias de las víctimas. Las autoridades creen que Stephen Paddock actuó solo y que no tiene ninguna afiliación con organizaciones extremistas. El tiroteo es considerado el más sangriento ocurrido en las últimas décadas en Estados Unidos. En un reporte internacional para Telenoticias, Eliana Cuevas. Esto ocurrió, un caso muy lamentable, se dice que este individuo pues eh, recientemente formó parte de una religión desconocida y miren lo que ocurrió. Un caso muy lamentable. Eh, el mundo va en la dirección incorrecta. Y como dijimos en nuestra frase del día de ayer, el hombre se está destruyendo él mismo. Y estamos viendo hombres contra hombres pues que se destruyen. Eh, ¿Cuántas personas inocentes murieron ahí por este radical enfermo que no se sabe? qué demonio le tocó para, pues, cometer esta atrocidad. Y pasando a otro tema, eh, durante el fin de semana, pues, estuvieron los seguidores del expresidente Leonel Fernández promoviendo su candidatura aquí en la ciudad de La Vega. Se realizó una multitudinaria actividad que contó con la presencia del ex alcalde Alexis Pérez, entre otras personalidades. Vamos a escuchar lo que decía el ex alcalde en esta reunión. De nuestro gobierno, de nuestro presidente, llega el mismo escenario del 2012, y asimismo, como hijo bueno de este partido, nosotros estamos seguros que también, así como a nosotros se nos bajó la línea para que apoyáramos en aquel entonces al precandidato, porque habían otros precandidatos, que el partido sabía que garantizaba sin lugar a duda y sin temor que el PLD siguiera en el poder. Recibimos la orden y la acatamos. Y todos apoyamos al compañero Danilo Medina para que fuera el candidato del 2012. Y esta es la réplica de ese momento. Los compañeros saben que Leonel es que encarna nueva vez que el PLD siga. Estamos completamente seguros. Aquí no hay duda, independientemente de que en esas elecciones del 2012, muchos aquí en La Vega no miraron que Danilo era quien garantizaba la victoria en ese momento, sin embargo fue este equipo que agarró la rienda y el timón. Y a diferencia de algunos compañeros que entendían que no, nosotros entendimos que sí y ahí están los frutos. Y estamos seguros que también ese equipo del compañero Danilo le dirá que sí a Leonel Fernández para que siga trillando el PLD por los senderos de la victoria. ¡Muchas gracias y hasta la victoria compañeras y compañeros! Bien, ahí vimos eh, estas, esta actividad proselitista del exalcalde Alexis Pérez, eh, Luciana, yo no sé si le favorece o le desfavorece al expresidente Fernández que este equipo esté en proselitismo tan temprano, pues probablemente le favorezca. O si le desfavorece de que el equipo de Danilo Medina pues esté todavía dividido. Hay un grupo, si tú te das cuenta, en esa actividad no hay nadie del gobierno. No está el ingeniero Correa, no está el gobernador, no está el senador. Vemos eh, pocas personas de la prensa, pocos miembros de la sí prensa. Sí vemos ahí que en esa actividad existió una diputada, simplemente no vemos más diputados. Hay, hay que señalar que en esta actividad fueron eh, varios miembros del comité político que son los que están promoviendo las aspiraciones del expresidente Fernández. Aunque dicen que el que madruga a Dios lo ayuda, el que se levanta temprano pues se encuentra... La luz de la mañana primero. Definitivamente que Leonel Fernández haya decidido lanzar su campaña política es un voto a su favor. Porque va a tener todo el tiempo de convención hacia un pueblo ignorante, y me excusan. Ahora bien, no creo que la figura ideal para él hacer su lanzamiento haya sido Alexis Pérez, por la, por la poca popularidad o la mala popularidad que él ha tenido aquí en la ciudad de La Vega. Quizás tenga una aceptación porque las personas son fanáticas de algunos líderes políticos y en este caso, Leonel, no se puede negar de que él tiene bastante gente en la ciudad de La Vega. Sí. El exalcalde Alexis Pérez, hay que señalar que sacó un 32% en las elecciones, lo que significa que tiene un 32% de aceptación. Ahora bien, considerando, por ejemplo, que todavía están abiertas esas heridas de la gestión pasada, Tal vez, pues, el líder, ex Alexis, el exalcalde, Alexis Pérez, pues, debió mantenerse en la retaguardia y, cu y cuando ya, pues, las aguas tomen su cauce, pues, salir a liderar el equipo, ya que, obviamente, él en su condición de exalcalde, pues, tiene mucho peso en el espectro político. Eh, el expresidente presidente Leonel Fernández, eh, Sería el, el, el, el único candidato con experiencia y dentro del PLD, porque los demás son candidatos nuevos. Ahora habrá que ver qué pasa con lo, la reunión del Comité Político de ayer, que vamos después de la pausa vamos a comentar sobre ella, pero aparentemente la República Dominicana va a volver a tener el match que tuvimos hace años antes en, Hipólito Leonel Fernández. Aparentemente, los candidatos serán el ingeniero agrónomo Hipólito Mejía y el expresidente Leonel Fernández, que es un líder internacional. Si el expresidente Fernández se mide contra Hipólito Mejía, se lo va a comer con yuca. Ahora, habrá que ver qué piensa la ciudadanía de esto, pero yo creo que Hipólito Mejía tiene que seguir echándole maña a los gallos en Gurabo ahora el, el puesto de la presidencia indiscutiblemente no es solo un sacrificio porque todos quieren estar en él e incluso se discuten y buscan sus aliados y, y sus alimañas para seguir en ese puesto o para postularse nuevamente a ese puesto entonces no es tan malo Hugo, a pesar de todas las responsabilidades Ay no es malo buscan alianzas de otro partido así es y ahora que tú mencionas eso de otros partidos, eh, eh, esta nueva ley de partidos políticos debería contemplar eh, eliminar to, to, todos esos partidos. Aquí hay 28 partidos políticos reconocidos. Y el poder solamente se lo han disputado tres partidos. Y ahora resurgió una nueva fuerza política que es el PRM. Pero, por ejemplo... Elías Wessing Chávez, ¿qué aporta Elías Wessing Chávez a la democracia del país, al desarrollo de la institucionalidad, al desarrollo de, no, de nuestra comunidad, de, de nuestra sociedad? ¿Qué aporta? No sé. Te voy a poner no otro conozco. ejemplo, Guillermo Moreno. ¿Tú vas a escuchar más de Guillermo Moreno? Es que Guillermo Moreno se enfría durante el proceso, entonces aparece en campaña, entonces... Lo que él propone, como que el pueblo no, no, no, lo, no lo acepta, porque no lo, no conoce sus propuestas. Es lo que le pasó a Luis Abinader que se quedó con unas propuestas demasiadas significativas y el pueblo pide más. Entonces, imagínate, Guillermo Moreno, que ahora, porque a la Junta le da un dinero a los partidos políticos pequeños, no es la misma cantidad, porque mira qué es lo que los partidos pequeños hacen. No hacen nada... Y son propuestas vacías. Son Entonces salen pesosa. faltando poco tiempo para las elecciones y gastan ese dinero en publicidad. Pero, por ejemplo, en el caso de Guillermo Moreno, Guillermo Moreno es relativamente joven, eh, y hay que admitir que pues ahora mismo hay mucha gente que está disgustada con los, los grandes partidos políticos y su discurso pues tiene un asidero en la sociedad. Pero si él no sale a recorrer el país, barrio por barrio, sector por sector, universidad por universidad, pues la gente se va a olvidar de él y solamente lo va a recordar en, en las elecciones. Así que... Y es que está sucediendo de esa forma. Entonces, esos pequeños partidos no aportan Y ni en las elecciones porque si se hubiesen acordado votan por él. Votan por él. Entonces, por ejemplo... Guillermo Moreno, que ha sido candidato a la presidencia en tres o cuatro ocasiones. Y, por ejemplo, mira, mira, mira esta son, contradicción. Son políticos que se enfrían. Fíjate el caso de Eduardo Estrella. Esa es otra persona que se mantiene neutra. Ah, Eduardo Estrella, ni se diga. Entonces, mira mira la hipocresía de muchos de estos partidos políticos, por ejemplo. Estos partidos políticos, en tiempo de elecciones, abogan porque se les den nuevas oportunidades... A gente nueva, a gente joven, ¿verdad? Claro. Pero el único presidente de partido y candidato a la presidencia que tiene el ancia País, entre su fundación, es Guillermo Moreno. A pesar de que él no ha tenido. Y años van y años vienen no, y no cambia. Entonces, a pesar de que él no ha tenido. No la juzgo porque los grandes están así también. Sí. A pesar de que él no ha tenido esa aceptación, Luciana, de, del pueblo dominicano porque hay que decirlo, claro, lo ha aceptado una gran minoría, pero a pesar de que no ha tenido esa aceptación, él sigue insistiendo en ser el candidato a la presidencia y presidente de su partido. Y lo mismo pasa con el Wessing, con el PUM, con todos esos partiditos Eso pequeños. está bien, pero hombre, que cambien, a ver, a ver el resultado que le puede generar al partido. Entonces, ellos no logran y después de la pausa vamos a ver este video. Miren, ellos no logran ponerse de acuerdo en tiempos de campaña para elegir un candidato de consenso y presentar una propuesta unificada al pueblo dominicano, pero ahora que se está conociendo la ley de partido, cuando se conoció los jueces de la Junta, pues quisieron ponerse de acuerdo para presentar una propuesta. Fíjate cómo ellos, cuando se trata de su subsistencia, como partido, pelean como una gata boca arriba. O sea, ellos no se ponen de acuerdo para favorecer al pueblo con una candidatura conjunta, porque hay que admitirlo. Si todos los partidos pequeños se hubiesen unificado y se hubiesen puesto detrás de un candidato en específico, eh, tal vez las elecciones hubiesen pasado con márgenes distintos. Entonces, cada quien piensa en él. Luis Abinader quería ser el candidato. Él no iba a ceder su candidatura tal vez a que Guillermo Moreno o minuta Tavares o Max Bui, quien fuese, tuviera eh, la antorcha en la mano. T pero tampoco pudieron decir, vamos a una encuesta. El que tenga mejor popularidad, eso lo apoyamos. Tampoco. Porque cada quien defiende sus intereses. Ay, ella, los lo chiquitos iban ah. a decir que iba a ganar Luis. <risas> Entonces, ahora como la ley de partido podría borrarlo del mapa, se están, están juntos, se están defendiendo como una gata boca arriba. Y ojalá al pueblo dominicano, señores, le conviene que todos esos países partidos pequeños desaparezcan. Porque es menos dinero que gasta subsidiando partidos. Esos partidos no aportan nada, no, no hacen ninguna fuerza. Es más, lo que hacen esos partidos es que le chupan la sangre al pueblo dominicano porque... Cuando, todos, cuando apoyan a un, a un partido mayoritario, este partido gana, hay que repartirle puestos, hay que darle puestos en el gobierno para que puedan pues repartir cargos en su feligresía. Tú que eres muy activo en la política, te voy a hacer esta pregunta. ¿Sabes que todo líder político debe de llevar una trayectoria? El eliminar esos pequeños partidos no afectaría a esos nuevos talentos en la política. No, porque esos viejos talentos no tienen ninguna aceptación, nadie lo quiere. O sea, te voy a... O sea, poner... me refiero para ellos iniciar su carrera política quizás en otro partido y vayan creciendo hasta llegar a, hasta el dictamen que hay entre estos partidos que son los que se han repartido la gran mayoría de la población. Mira qué pasa, el problema radica en lo siguiente. Esos partidos pequeños, ¿verdad? No quieren a nadie. Lo primero es que a ellos no les interesa que tú seas parte de... Por eso no tienen una propuesta para buscar, para reclutar. ¿Por qué? Porque lo que. Imagínate tú, el negocio está bien así. Si ellos entran más gente, van a tener que repartir lo poco o mucho que consiguen entre más personas. Entonces, esos dinosaurios pero no, pero políticos. Pero no tiene sentido. Entonces, mira, esos dinosaurios políticos no tienen ninguna aceptación en la población. Todos tienen varios años eh, siendo partidos minoritarios y nadie vota por ellos. Entonces, si nadie vota por ellos, ellos tienen que abrir las compuertas y dejar que entre una nueva generación y convertirse en guías políticos. Recuerda que los líderes... A eso me refería. Los líderes crean líderes. Entonces, la gran mayoría de líderes de este país lo que crean es seguidores para mantenerse ellos arriba. ¿Tú sabes qué me recuerda la política o, o la partidocracia política de este país? No sé si tú llegaste a ver los tiempos de Egipto, donde... Cogían una carreta y montaban al rey arriba y, el rey. y todo llevaba. el mundo abajo. Entonces, así mismo son la mayoría de partidos. Usted y yo estamos abajo, cargando al rey. Así es que vamos. Ese es el mejor ejemplo, Luciana. Ahora, ¿a quién le gusta eso, Hugo? A nosotros, la población que votamos. Sí. Porque somos nosotros los que dejamos por 12 años a una persona en el poder. Y si... Y si Eliminan, vuelven, cogen otro candidato y vuelven y cogen esa misma persona y volvemos a reelegir la otra persona. ¿En qué estamos? No, además, a la gente le gusta que los políticos se perpetúen. ¿Será en el que poder... no nos gusta la renovación a los dominicanos? Esa es la, esa es la palabra. A los dominicanos, los dominicanos le, aparentemente le tememos a lo nuevo y lo desconocido. Porque te voy a poner un ejemplo. Porque fíjate lo bueno que fue el expresidente de los Estados Unidos, Obama. Obama y él fue cambiado a pesar de una gestión maravillosa y que a todos les encantó. Te voy a poner un ejemplo. Hoy día tú consultas al pueblo dominicano y el pueblo dominicano en su mayoría diría que sí, que el presidente Danilo Medina que se quede. Pero, La población hoy día es partidaria de que el presidente Danilo Medina se quede. No, no, no, no, vamos a quedarnos con el presidente Danilo Medina, no queremos más nada. Yo creo que, y eso es lo que debilita la institucionalidad, y eso es lo que le demuestra a muchos políticos de que sí, de que el pueblo le gusta que ellos se queden y que podrían quedarse. Sí, sí. Porque es cierto que el presidente de Medina no ha tenido un mal ya gobierno. Ya es una costumbre. Entonces, aquí hay que instaurar un sistema o, la, o respetar las leyes para que cada cierto tiempo haya una renovación. Por ejemplo, eso mismo tiene que darse en la presidencia de los partidos. Mira, tú puedes ser presidente de un partido por, porque los partidos lo que tienen que crear, entonces, un, un comité de consulta. Por ejemplo, todo el que sea presidente de un partido, después que termine su gestión, pasa al comité de consulta. Y todo el que entre como nuevo presidente tenga la opción de consultar. Pero entonces, date cuenta, Vincho es presidente de la Fuerza Nacional Progresista por más de 30 años. Y así son todos los partidos. El PLD, Lionel Fernández, ya tiene varios años. El PRD, Miguel Vargas, amo, dueño y señor de ese partido. Eh, eh, el PRM está dando señales de que va, puede cambiar. El Partido Reformista ha caumeado traumáticamente, pero Kikantún aparentemente se va a quedar otro periodo como presidente. Y, y así sucesivamente. entonces en realidad, es el pueblo quien, quien, quien está de acuerdo con que los políticos pues se queden en ese status quo y ellos pues mantenerse en la situación actual. Y no estaría además también en los cargos dentro de los partidos que sean rotativos, que una persona pueda, por ejemplo, el secretario, que sea movido por la otra persona que viene, que cada cierto tiempo, por lo menos cada dos años, para que en cada periodo, haya más participación de las personas nuevas para ver si se renueva esa parte de la presidencia y esos candidatos que siempre quieren estar religiosos. Mira, si eso se da, solo se da una renovación. Si, si, hay, si la ley de partidos contempla y dice: mira, el secretario, cualquier cargo, oposición dentro del partido no puede ser, no puede ejercerla más de dos veces. O sea que si tú eres secretario general. Puedes reelegirte una vez más y ya, no puedes más. Y lo mismo tiene que darse con los legisladores. Un diputado no puede ser diputado más de tres periodos. Pero hay personas que tienen 20 años, mismo. ¿no? Un regidor no puede ser regidor por más de tres periodos. Un senador no puede ser senador por más de tres periodos. ¿Y, y qué, qué pasaría con eso? Que... El diputado, porque ¿qué pasa con el diputado también? Se va a incrementar ese deseo de tu escalar. Porque mira esa que... Esa ambición que, que la mayoría de políticos aparentemente no lo tienen, porque se sienten que están ganando dos pesos y se sienten que no, no se pueden ganar a un pueblo para llegar a algo más. Mira qué pasa con los regidores. Por ejemplo, los regidores, aunque quisieran aspirar a renovarse, tienen que trabajar muy duro porque los diputados se quieren quedar. Entonces... Un regidor no cuenta con los recursos económicos que tiene un diputado para elegirse. Y lo mismo pasa con un diputado y un senador. Entonces lo mismo pasa con el senador que debería aspirar a presidente de la República dentro del partido. Entonces esa renovación es la que hace que todo el que viene atrás se quede estancado porque el que está adelante no pasa hacia adelante. Así que vámonos a una breve pausa y cuando regresemos continuamos con este programa. No se vaya la Comunidad Educativa del Colegio Don Bosco se viste de gala Buenos cristianos y honrados ciudadanos es el lema de nuestro colegio Honrenlo, llévenlo grabado en sus vidas Como ministro de educación me he propuesto que nuestros maestros se esfuercen por ayudar a cada uno de nuestros estudiantes a preparar su proyecto de vida. Porque un joven con proyecto de vida es menos vulnerable ante los problemas que caracterizan el contexto social económico que les viene encima. Para mí como ministro de Educación, esta va a ser una gran tarea, que cada niño, niña, cada adolescente, cada joven vaya preparando su plan de vida en el transcurso de su formación, por la calidad integral del sistema educativo. Ministerio de Educación.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 por continuar en sintonía estamos de vuelta con ustedes, Luciana sí Hugo y para darles una información el 23 de este mes estará efectuando la, la causa, causa contra Yajaira. Esta fue la muchacha que supuestamente ultimó a su madre de un disparo. El 23 de este mes será esa causa. Ahí eh. tenemos nosotros un cortecito para que ustedes le den seguimiento a este caso y puedan eh, informarse y recordar este fatal hecho. La joven Yajaira Mercedes Acosta, de 20 años de edad, admitió que habría matado a su madre, pero de forma accidental versión esta que está siendo investigada por las autoridades policiales. Sin embargo, esta jovencita al verse acorralada junto a su novio por las investigaciones encabezadas por el coronel Hernández Gutiérrez de investigaciones criminales junto a su excelente equipo, a esta no le quedó más remedio que admitir los hechos cometidos. La jovencita de nombre Yajaira Mercedes Acosta admitió... Haber cometido el hecho, haberle disparado a su madre por la espalda con una pistola. El arma de fuego, una pistola calibre 38, con la que dieron muerte a la doméstica Ángela Acosta Félix, de 52 años, tenía seis meses que había sido reportada robada. Los investigadores policiales determinaron que la misma... Bien, esperamos que Luciana, que este caso no se siga reenviando... Y que eso no sea una medida dilatoria de parte de los abogados, de la joven Yajaira, para poder, poder sacarla en libertad y que la gente se olvide. Ese caso no se va a olvidar, no quedará impune. Y pues nosotros queremos que se haga justicia y que se, se le imponga todo el peso de la ley. Y es un caso bastante fuerte porque estamos hablando de su madre. Eso agrega más valor y esperemos que este caso sea resuelto, que esto no queda impune y que se le dé lo que sea justo ante la ley a esa muchacha Yazcaira. Así es, que se haga justicia, atención a las autoridades, estaremos pendientes del de desenlace de este caso. Y en el día de ayer, Luciana, pues el Comité Político del PLD se reunió para debatir sobre primarias abiertas o cerradas, y aparentemente el sector que apoya primarias abiertas pues se impuso y eh, se impuso. Y para no imponerse sobre o decir que ganaron al otro sector, lo que se acordó fue contratar a cinco abogados constitucionalistas para consultarlos. Vamos a escuchar lo que dijo el secretario general del Partido de la Liberación Dominicana: los artículos 33, 34. 36, 37 y 39 que son aquellos artículos del proyecto de ley de partidos políticos que están relacionados con el montaje de los eventos que deben llevar a cabo los partidos políticos para la escogencia de sus candidatos y candidatas a cargos electivos vimos otros dos puntos que fue lo referente a la elección del presidente o presidenta del parlamento centroamericano Vimos ese punto porque resulta y viene a ser que de conformidad con los mecanismos regulatorios del Parlamento Centroamericano, este año le correspondería la presidencia a la bancada de la República Dominicana. Entonces, integramos una comisión conformada por los compañeros Temito Clementaz, quien la coordinará, e integrada además por el compañero Radamés Camacho y Radamés Jiménez, a los fines de tratar con la bancada eh, de la República Dominicana, ver si podemos llegar a un acuerdo para presentar una candidatura común para que desde octubre del presente año a octubre del año que viene pueda dirigir los trabajos del Parlamento Central Dominicano, mejor conocido como para la CEN. Igualmente se atendió un planteamiento hecho por el compañero Carlos Amarante Baré, en el sentido de que la dirección del partido, entiéndase el Comité Político, hiciera suya una recomendación a la Comisión Bicameral está ponderando y estudiando el proyecto de la ley de partidos políticos a los fines y propósitos de que se tome en consideración una participación de la juventud, que se pondere esa posibilidad para ver si se le puede buscar una situación parecida. Bueno, también hay que saludar la propuesta del ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Abaret, quien propuso de que se le asigne una cuota de participación a la juventud así mismo como se le asignó una cuota de participación a la mujer. Dice mucha gente, Luciana, que la asignación de una cuota es una derrota, porque se supone que tú debes y vas a competir en igualdad de condiciones, y yo digo que no. ¿Sabes qué? Si no se le asigna una cuota mínima obligatoria, eso no garantizaría la participación. Porque todos los jóvenes siempre han participado y han querido hacer política, pero son muy pocos los que pasan. Ahora, si se aprueba una cuota de participación a los jóvenes, eso significaría que mínimamente X cantidad de jóvenes tienen que participar en cargos selectivos en el Congreso, ayuntamientos, etc. Ojalá que esa propuesta del licenciado Carlos Amarante Barret sea acogida por la Comisión Bicameral y que pueda pues incluirse en el borrón de la ley de partidos y que ésta se apruebe, porque el proceso ahora es, los cinco abogados constitucionalistas que va a contratar el PLD van a sugerir si primarias abiertas procede o no, si procede pues se va a enviar la propuesta al Congreso y esperemos que no sea entorpedeado en el Congreso en caso de ser aprobado mañana vamos a seguirle ampliando sobre este tema, así que le damos muchas gracias por la sintonía en el día de hoy y nuestra compañera Luciana, como siempre, va a despedir el programa. Todavía, señores, estamos nosotros en el pilo, esperando si nuestra, nuestros políticos van a querer primarias abiertas o primarias cerradas. Nosotros esperemos que ellos sí tengan su voz y que no, no decidan lo que el otro quiera. Así que nosotros mañana seguiremos hablando de este tema para mantenerlos a ustedes informados. Hugo Hidalgo, Luciana Kéncerer, nosotros somos Diálogo Matutino. Hasta mañana.